este bloque porque de eso va a tratarse la nota, no de gatos voladores de gatos oh, específicamente ¿sí? favor, abuelo, no Bienvenida bueno, Maguiro, ¿cómo estamos? Un uh. placer tenerte Bueno, Magui nuestra veterinaria, nos acompaña siempre para sacarnos todas las dudas sobre el cuidado de nuestras mascotas Pero hoy no vamos a refer hacer referencia a los perritos, por lo general es el tema que, que más tratamos, ¿no? Porque específicamente vamos a hablar de los gatos, de los felinos, de los hermosos mishis que michis. tenemos en nuestros hogares Y la mejor manera para cuidarlos Siempre hablamos de perros no, Estaba como en auge o claro, lo bien. más común y... Eh, mucha gente empezó a tener gatos y estos gatos se, hay que tratarlos de una manera diferente, ¿sí? Uh -huh. Hay que comprender que son individuos totalmente diferentes y tienen comportamientos y necesidades particulares uh -huh. para evitar el hecho del rechazo por parte de las personas porque el gato lo rajuña, porque tiene agresividad. Mucha porque... gente que directamente les tiene miedo. Les tiene miedo porque han tenido muchas malas experiencias en su vida. Sí. ¿sí? Entonces, eh, hoy en día que lo, que lo intentan introducir a su familia o a su vida cotidiana, se encuentran con limitaciones pensando que es como meter un cachorrito en la casa claro. y no es lo mismo. Tenemos que ¿sí? entender que provienen de universos totalmente diferentes. Totalmente diferente. diferente Hasta hace claro. un par de años atrás eh, nos educaban a los veterinarios como que el perro y el gato está bien. Un perro no era un gato, era el concepto, pero nunca Hablaron de una práctica cat-friendly o de una clínica cat-friendly o de un consultorio cat-friendly, en lo cual es específico para el manejo de los gatos. Son muy poquitos ¿Sí? hoy por hoy los veterinarios, Maggie que quizás están especializados en gatos, o una clínica veterinaria donde exclusivamente los traten a ellos. Como que siempre... Han estado en un segundo plano, ¿no? Sí, porque como la gente tiene el concepto de que el gato es independiente uh -huh. y el claro. gato solo se maneja y que el gato nunca se enferma, que el gato es imposible llevarlo al veterinario porque me rajuña, porque no lo puedo meter dentro del bolso, porque cuando llego a la veterinaria se porta mal y lo rajuña claro. al veterinario, el veterinario no lo puede atender. Todo eso es por lo cual se ha creado este, este especi esta especialidad en felinos, ¿sí? Claro. En la cual hay pocas clínicas cat-friendly Propiamente dichas, sí, acá en Mendoza hay una, eh, uh -huh. en el resto del país, hay en algún, en las principales ciudades hay claro. alguna y lo que tenemos, por eh, algunos otros, por ejemplo, son sex, eh, sectores cat-friendly, por ejemplo, claro. en la veterinaria tenemos un sector específico para los gatos, en sí, la cual sí. tienen una sala de espera específica y un consultorio específico en el cual no entran otros animales. Claro. ¿Sí? ¿Implica algo claro. más que sea un una sala de espera ¿Para ellos dedicada? En realidad lo que necesitamos es que el gato no esté en contacto con el perro, ¿sí? Ah, claro. Y que en el ambiente donde está el gato no haya olor a perro. Sí, ¿Es y que se tema... puede armar un lío allí mismo en la veterinaria? ¿cómo? No, el gato debería ir. Hoy en día también es, es educar al propietario que tiene que llevarle el gato en una transportadora. En la cajita, sí, claro. En la cajita, en una transportadora, con un montón de, de cosas que nosotros hacemos previo a la visita. Nosotros tenemos que formar al, al propietario para que él sepa cómo llevarle el gato. Porque si a mí me traen al gato adentro del auto, desde las ceras hasta la ciudad, eh, con calor adentro del auto, nervioso, lo bajan, lo tironean y lo meten adentro del consultorio y me dicen, doctor, atiéndalo. Claro, y vos no sabes claro. si tenés un tigre, una pantera eh, o un Exactamente. De... Y no solamente eso, me lo traen en ayunas para hacerle un análisis de sangre y ponerle que le podamos sacar sangre. Hay un montón de variables dentro de la analítica sanguínea que es para el diagnóstico de enfermedades que no las podemos tomar en cuenta porque el gato viene recontra mil estresado, entonces claro. todos esos valores no son, eh, no son realmente fiables. Ajá. ¿Sí? Y esto pasa, Maggie porque capaz que tenemos súper escuchado tips de, de entrenamiento para educar la conducta de nuestros perros, Exacto. que ponen Papelito de diario para acá. Que, es que tantas cosas hemos escuchado de los perros, pero los gatos realmente nada. Claro. Es como, bueno, le doy de comer y que el resto del día haga la suya. Yo sí, no sabe, sabe. Como vos Tal Exactamente. Bueno, <risa> todo eso tiene que cambiar y por eso estamos acá para decirle a la gente que existe una posibilidad de vincularse con el gato de otra manera, Ajá. sí, pero que tiene que ser una parte de formación del propietario, de adaptación de la casa y de eh, conocer al veterinario y saber si en ese lugar hay una posibilidad de atenderlo de una Claro. Manera diferente. ¿sí? Perfecto. Eh, cambia mucho el tema de, de que el gato esté en un lugar tranquilo, las luces uh -huh. del consultorio son mucho menos fuertes, claro. se, se tiende a tener una música suave, el uso de feromonas, que es algo que está en auge y que tiene muchísima utilidad, pero sobre todo que el animal llegue a la clínica veterinaria tranquilo, ¿sí? claro. No en esa vorágine de que el propietario tiene miedo, entonces sí. el gato le transmite el miedo y encima el forcejeo, ¿sí? Entonces es mucho de dar a conocer todas estas posibilidades y cómo cambia eh, la consulta y eh, frente a todos estos cambios, que es enorme. ¿sí? ¿Cómo hacemos Maggie, para modelar quizás la, la conducta o el carácter de nuestro gato, si es que lo tenemos de, desde chiquito? Buenísimo. Los gatos tienen una adaptación digamos, eh, o vínculo estrecha en el vínculo con el ser humano hasta sí. los dos meses sí. de edad, ¿sí? Entonces es muy, muy importante que ese gatito tenga buenas, eh, buenas experiencias con los seres humanos hasta los dos meses. Okay. Se sabe también que gatitos por ejemplo, nacido de madres que han tenido una gestación muy estresante, también tienen una, una característica o se les, eh, se les afecta un poco el carácter ah. por el estrés que sufrió la madre durante la gestación. Pero vienen con un temperamento ya de más, base. Eh, uh -huh. Más elevado. Si el gato nació y está en la calle y ha sido criado en una sequía por otros gatos que lo atacan, por la gente que le tira cosas, que los echa uh -huh. o lo que sea, esos gatitos también tienen. Entonces la idea es que hasta los dos meses el propietario la persona que va a adoptar un gatito aprovechemos ese tiempo para que ellos absorban todo lo, el amor y, y, y el manejo posible. Tocar la panza, tocar las patitas, enseñarles a dónde tienen que hacer pis y caca, eh, mostrarles el tema del juego, eh, brindarles un ambiente que sea favorable para ellos, para que ellos empiecen a desarrollar una confianza que hoy en día a veces que no tienen. Y, sí? Por ejemplo, mencionabas lo de dónde tienen que hacer pis y caca. ¿Algún tip, alguna pauta que puedas dar porque para algunos debe ser imposible y ya deben estar cansados, viste que dicen que no, que los gatos hacen pis en cualquier lado que te hacen Perfecto. pis todos los sillones, todos los muebles lo, lo primero, partiendo de una base de un departamento o una casa chica con un solo gato mm. es una cosa, ya cuando tenemos más de un gato y acceso al exterior es otra, ¿sí? ¿Sí? Pero vamos al, al, a lo básico común, el gato dentro del departamento tiene que tener mm. acceso a una cajita las sanitaria, las piedritas, <risa> que tienen que ser acorde al tamaño del gato, ¿sí? Vienen de tamaño, entonces Ajá. cuando son más pequeños se más pequeñas, cuando son, si tenemos un gato de eso esos más mucho más grandes, necesitamos una caja sanitaria más grande. Bien, sí. Se recomienda uno más uno hay veces, o sea, con un gato en la casa, tener uno o dos. Eh, eh, bandejas sanitarias okay. como para algo espectacular ¿sí? uh -huh. permitirle al gato tener un lugar donde se esconda o donde se pueda refugiar ¿sí? eh, para que él por ejemplo si a veces no le pinta interactuar con otras personas que van a nuestra casa tengan la posibilidad de refugiarse <risa> claro, y desde ahí, ahí decidir <risa> ellos si vincularse con los seres humanos o no ¿Sí? O sea, no hay que forzarlo nunca ¿no? que quiero alzar al gatito que claro. lo quiero agarrar a toda costa si veo que ¿Qué? se resiste lo dejo Respetar y es una mucho forma de, de acercarse o generar vínculo cuando el animal ya es más grande por es ahí verdad. ves que lo ves como un poco indiferente intentás, pero sí. ahí nomás ataca No te bueno. puede hacer para tampoco invadir su espacio eso mm. hay que respetar mucho los tiempos del gato sí Bien. entonces Bien. Y, y tratar de, por eso es como tan específico porque uno hace una lectura de cada individuo, gato en particular si es hembra, si es macho, si lo han adoptado de chiquito, de mediano, grande, uh -huh. si está enfermo o no está enfermo y también cuál es la, la mecánica de o cómo se distribuye la familia, ¿sí? uh -huh. si es una persona sola con chicos Bien. Y, y un montón de cosas pero, pero bueno, siempre lo fundamental es que no todos los gatos son iguales, que su temperamento va cambiando a través de que pasa el tiempo, sí, uh -huh. que los cambios de temperamento como muy repentinos pueden ser síntomas de enfermedad, entonces que no se tienen que tomar como que el gato se volvió loco claro. o que Prestar ahora atención ahí, exactamente, ahora uh -huh. me hace pis en la cama, me hace pis arriba de la mesa, el me gato en el, baño, ¿no? el gato puede tener rabia, el gato puede tener rabia que lo, lo hablamos el año pasado, uh -huh. en el cual por eso esos comportamientos que se llaman outdoor, que es el gato que puede tener acceso afuera, hay que tener mucho cuidado y tener la vacunación antirrábica al día. ¿sí? Claro, porque los gatos muchos hacen la suya Total. están en contacto con muchos otros felinos con un montón de cosas y pueden traer enfermedades incluso a, a la casa a la casa ojo con los más chiquitos también exactamente ¿no? por eso también en el tema de una casa cat friendly o un hogar cat friendly que se llama el, lo que nosotros recomendamos como veterinarios es que el gato sea indoor sí adentro Bien. de la casa evitemos evitar sí, la sí, salida del sí. gato al exterior pero esto no es porque nosotros seamos caprichosos como veterinarios sino uh -huh. que la mayoría la mayor parte de las enfermedades que pueden recibir los gatos y, y y padecer los gatos están por peleas con otros individuos claro. que no tienen una vacunación o que no tienen un plan sanitario que están fuera. ¿sí? Muy importante Entonces, castrarlos, ¿no, May? Castrarlos, plan de vacunación al día, desparasitación uh -huh. al día y el mínimo contacto con gatos que no sabemos cuál es su claro. eh, estado sanitario. Claro. ¿Y ¿Sí? ¿Sí? Sí, Perdón, looky, ¿No les afecta el hecho de no salir? Por ejemplo, porque mucha gente por ahí piensa eh, lo tengo en un departamento, en una casa chica, claro. el balcón, pobrecito. Pero si se acostumbra a ese hábitat, no pasa nada, no le trae consecuencias no Buenísimo. salir. Eso hay que entender que el gato eh, puede llegar a ser un gato de que, que esté en una comunidad con otros, con otros gatos, ¿sí? Uh -huh. Pero normalmente son animales solitarios, uh -huh. ¿sí? Que les gusta tener un territorio en el cual ellos se sientan seguros y que Bien. se puedan mover en ese territorio uh -huh. tranquilamente. Entonces, si nosotros lo dejamos en nuestro departamento y empezamos otra de las... De los pilares, digamos, de un hogar cat friendly, es la posibilidad de interactuar con el propietario y tener juegos en el día, Bien. tener juguetes en la casa, Ajá. tener rascadores, tener feromonas, tener lugares donde ellos se puedan esconder. Todas esas cosas para el gato es fundamental sí. y, y disminuye muchísimo el estrés. Entonces, pensar que el gato se estresa porque está dentro de la casa encerrado es como un error de concepto hoy en día, ¿sí? Ajá, en, nosotros tenemos que hacer algo para enriquecer el ambiente de nuestro gato. Claro. No es que lo tengo que sacar a pasear y todo eso, que con no el perro, estamos. ¿qué? tan. No, no no puede existir el gato que le guste pasear y el gato que lo podamos adaptar o a una mochila o a un pretal sí uh -huh. y que ese gato puntual le guste hacer eso claro. no es la normalidad Bien. y no es lo que tenemos que apuntar hay gente que llega a la vete con un gatito chiquito y me empieza a preguntar cómo hago para llevarlo al parque y quizás no lo puedas llevar nunca al parque claro. o quizás sí y sea el gato más eh, simpático hace poco, claro. <risa> poco estuve de vacaciones y m, iba caminando por las Callecitas y adentro de un local de estos lleno de gente turístico, había una chica con un gatito con, el, cor, con el, el el pretal y la correa. El gatito estaba sentado así mirando lo que la, la chica claro. hacía. Y yo dije: Eso Ojalá no lo pasase más claro. seguido. Eh, y el tipo estaba chocho, pero bueno, es uno. Quizás en 10.000 gatos que puede llegar a pasar claro. eso. Normalmente, Maggie, no están los gatos que te atacan porque sí, ¿no? Porque ese es otro mito que, no, mejor no me acerco porque me puede llegar a saltar. Y en caso de que yo tenga un gato, que es bastante agresivo, ¿cómo sí. hago capaz que para bajarle ese comportamiento? Porque cada vez que vienen visitas a mi casa, por ejemplo, o alguien lo quiere tocar... Pega el manotazo, ¿cómo puedo actuar frente a esa situación? Bueno, esto volvemos a repetir, el tema del enriquecimiento ambiental, el tema de tratar de educar al gato eh, desde chico y si ya tenemos un gato que es agresivo, mm. de por sí, entender que el gato es agresivo y lamentablemente no llegamos a tiempo para poder modificar su conducta, ¿sí? siempre permitirle al gato que las personas no... no y, no invadan su territorio. Claro, si él ¿sí? se quiere acercar, buenísimo. Pero Exactamente. Si no. Tenemos los otros que a veces están debajo del sillón o detrás de la cortina, que a veces sí. también nos rajuñan. Pero bueno, hay que tratar de... La agresividad en el gato, podemos bajarla, mejorando la, la interacción con ellos, dándole mayor ejercitación, e introduciendo feromonas en, en, en el ambiente. ¿Cómo para es que... eso? Las feromonas son... Eh, los gatos se, se, se comunican a través de olores ¿sí? Bien. tienen varios puntos en el cuerpo donde se transmiten feromonas y unas son como las de las amigables por decirlo, las ah. del vínculo el de frotarse, viste que se frotan por sí, las mesas las bueno, eso no es que el gato es gato, sino que tienen su cara eh, eh, pequeñas glandulitas las cuales secretan un olor específico de cada gato ¿sí? ah. uh -huh. eh, la medicina veterinaria ha logrado captar esas feromonas y reproducirlas de manera artificial Mira, entonces hay opciones de spray o hay opciones de enchufe o hay opciones de que vienen sustancias con feromonas en sí. las cuales somos amigables. Ah, Entonces, es como que le generás un, un ambiente, como el perfume ambiente el que Exactamente. ponemos. Exactamente. Me <risa> Me Son como Mira hormonas bueno. chill. Como para que el gato entienda que, exactamente. que es un ambiente cómodo. Exactamente. Y eso se consigue en las veterinarias. Se consigue en las veterinarias, se consigue en las no, plataformas virtuales, bueno. se consigue en todos lados. Hay que ver las marcas y que Ajá. realmente sean eh, buenas. Y tiene un olor pero, bastante fuerte, digo, para el ser humano, en realidad es invasivo, tiene la casa. El, no, el que sí. es enchufe ni se siente, como el de los mosquitos, por ah, ejemplo. Sí. Y el que es el spray, tiene un olor en un principio que a mí me encanta puntualmente, pero en <risa> una cuestión particular. Bien. Pero se hace una rociada y tiene una duración de cuatro horas aproximadamente. ¿Y de dónde es oportuno tirarlo? ¿Qué sé yo, ¿Al aire o colocarlo en un mueble en específico? ¿Cómo el se spray hace? se usa para tratamientos específicos, por ejemplo el gato terrajunio el sillón, está bueno echar el spray en el sillón ah. para que él entienda que no tiene que seguir claro. marcando su ah, enemigo. Es buenísimo ese es en ahí. realidad ellos tienen feromonas también en sus garras ah. y es un comportamiento habitual del gato arañar, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que entender que hay que respetar ese, claro. ese, ese comportamiento. Claro, y quizás un objeto para que él lo haga Existen ir. rascadores y sal de cartón de madera, de, de lo que sea. ¿Lo podemos fabricar incluso nosotras mismas. Exactamente, manuales. Y si nosotros encontramos, por ejemplo, que ellos están muy atraídos por un sillón para rajuñar, probar con feromonas, probar con cambiar el. el, la, digamos, la, el, el material del, del, del sillón. Ponerle una funda. Y ponerle claro. una funda, ponerle un protector, vienen unas cositas de madera, esquineros que son maravillosos Ajá. Pero no eh, lo que tiende a hacer todo el mundo de dar en adopción el gato, claro. de abandonar no, el gato. No, no, nunca o, la solución. O pegarle sí. al gato. Gritarle al gato, mojar al gato, porque todas esas cosas son agresiones contra ellos y ellos no las entienden como una corrección de claro. comportamiento, ¿sí? No es como el perro. Maggie, para, antes de, de que termines clarita, quería consultar que nos escribió Viviana Díaz, una televidente, que nos pregunta, no sé si ya hay estudios específicos, sé que lo hemos hablado, pero ¿el gato puede contraer COVID? ¿No se sabe todavía? Habíamos sí. hablado de que puede contraer el COVID, uh -huh. de que tiene una sintomatología como corta y que es autolimitante. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas patologías que eh, uno puede tenerlas, pero se autolimitan en el, en el individuo. ¿sí? No, no contagios. Sería. No contagios. No es el sí. caso del COVID en el cual se reproduce en nosotros, nos genera una enfermedad y además nosotros contagiamos. Claro. ¿sí? Eh, hay ciertas enfermedades en las cuales son autolimitantes en el individuo. ¿sí? Uh -huh. No se ha demostrado hoy en día... ...que se eliminen por estornudos, por secreciones nasales... Uh -huh. ...o por materia fecal de los animales... ...si sí. sí. tienen una viremia... Y por lo pronto no es necesario... No es peligroso eh, para nosotros. Exactamente. Nada para preocuparse tampoco la Nada salud para de preocuparse. Lo habíamos hablado la otra vez uh -huh. en el hecho de que de acá que el gato... Reconocen que el gato está medio decaído, lo llevas al veterinario, el veterinario hace el estudio, ya la viremia pasó, el gato uh -huh. la recuperó y nunca nos enteramos si tuvo COVID o no tuvo COVID. Claro. Esa es la situación. Anímense a tener un gatito, hay que sacarse los prejuicios porque son los bichos más amorosos y hermosos que existen en la vida, no se van a arrepentir. Hoy Usted es fanática, fanatísima. tiene su gatita. ¿Cómo sí. se llama? Coco. Coco. Coco. Oh. Beso grande. Mira. Seguro está viendo a la madre. Hoy en día, la última, si no tienen un veterinario que tenga prácticas cat-friendly y quieren eh, informarse, hay un montón de páginas, ya sea en Bien. castellano o en inglés oh, o en lo que qu sepan o quieran leer, para eh, empezar a tener mayor información para la casa, ¿sí? Esta. Y tips en la casa eh, para poder empezar a hacer cositas que van a mejorar mucho la calidad de vida de las personas y de nuestros gatitos. Y están las Bien. chicas de veterinario Vayan claro, también, a quienes les mandamos un gran, gran, gran saludo. Muchas Maggie, gracias. Maggie, placer como siempre gracias. tener Oh, gracias